Serious? Okay. Hey. Oh, I believe you, buddy. I believe you. <laughs> just tell us a story. Tell us a story. Okay. Well, it was last Friday night. I was walking home from the bar. And this woman started coming towards me. She was staggering, you know. So I I figured she was drunk. <laughs> whoa, whoa, whoa, whoa. okay. Tell us Be honest now. How much ah, do so. you have? <laughs> no, man. I I barely Alguien respóndame porfa. Sounds like my wife. le tira al otro que hijo de puta, boludo. Hey, you ser <tose> Just getting good. Chugo. Se escucha bien. Está muy fuerte. Está muy fuerte el audio. Ayuda. ¿Y por qué va a estar una señora bien vestida ahí en la calle? ¡Me toque! As as find... as as find... go. go. ¡Qué weago! ¡Sí! ¡Ahora estoy! ¡Me ¡Ay, estoy! ¡Ahora estoy! ¡Ahora estoy! ¡Ahora ¿Qué tal? ¿Qué La moto, weón. A ver, yo... Soy una teta para estas weas, así que... Uh -huh. No hay nada acá. Aló Aló Anybody here? Anybody here? Hello? Hey, Shusha. No, that's a dark. Can you hear Are you okay? Hello? here. I'll check it out. No, why qué out loco. Mamá. Suena, weón? Ah, con huevos. Huevos. Excuse me, is everything okay? ¡Get off this! ¡Get off Terminaste Ah, que está cerrado, weón. La música es una mierda, boludo La detesto No te levantes Hasta que se atrevió ¡Cerré el orto! ¿No es que me da miedo? Corro, corro, porque soy un auto Corro, corro ¡Sale! Mamita, mamita, mamita Pues eh. tu madre, papi en el rescate. Hola sexy. We gotta get out of here. Out of here. You alright? You alright? Yeah, yeah. So. So. Thanks, thanks. Can Ay, son 50 monos, güey. No quiero. No me van a hacer con todo eso, ¿no? Ah, no. ¡Está muy fuerte! Get la moto, boluda La moto La moto La moto, wean Mi amorcito va a estar muy orgulloso de mí porque no me puse a jugar ¿Qué esto? No sé Espero que they'll algunas respuestas en la the police policía Wait, you're a cop? Yeah, sí, Leon Kennedy. You are? Claire. Claire Redfield. Live around here? No. Looking for my brother. He's a mi Él también es un cop too. It's a good thing we found each other. Krishna. Es que no sé qué Oye. Más. ¿Qué ¿Qué ¿Qué Malo. Malo. Eso, mala gente, güey. Bueno.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 Okay? Yeah! I'm all right! How about you? I can't stay here! It's not safe! Oh, shit. Go on ahead! I'll meet you at the station! station. Almost there. here? Come on, Chris. Where are you? ...they're inside, too! David! Marvin! You there? I found a way out! It's in here! Send reinforcements! East Hallway! I should help this guy! Muy muteadísima, muchas gracias Perdón, es que Vine ahora no. O sea, volví Y bueno, nada Acá falta un generador La pantalla del mapa Nosotros te indicará tu ubicación actual y tu entorno inmediato En ellas verás puntos de interés y objetos Que has encontrado pero que no has recogido Ah, mira. Siguiente Mapa Esta es la weá Ojo. No ahí, no. Acá. Ahí está. Ahí estoy. Y para arriba. Y para arriba. estaba muteada así. Me caigo pedazo Mmm. orto oh. Me cago, me da miedo. ¿Por qué se ve tan oscuro? No me gusta. Me da miedo. A ver. Miremos por aquí. Te veo. Pero te escucho. Yo no voy a. No voy a entrar ahí, me da miedo. Cinco minutos más tarde. Ah, está cerradísimo. Menos mal. Menos mal que está cerrado, que me da miedo. A bajar, ya. Revisé. O sea, sí. Pero quedan cosas porque no tengo llave y acá. Algo anda mal. Keep out. Si ahí dice que me vaya, ¿para qué, ¿pa qué quiero entrar? Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Preguntémonos Si ahí dice keep out Dice que no entre Si ahí dice que no entre ¿Para qué voy a ir? No es tan oscuro En sí debería ser aún más oscuro ¿En serio? ¡Ay, no! ¡No, salí de ahí! ¡No! Medio ansiedad Se escucha bien Nice Tengo bastante delay me parece Esto me falta un fusil. No lo puedo sacar este. Ay, qué toco bueno. ¿Cómo hice eso? ¿Ah, ¿Me puedo girar rápido así? Oh, con la E. F. No. R. A. U. No con la me giro. ¿Qué hago de mi vida? ¿Puedo abrir? Sí, sí puedo, pero no quiero. Ahora darán más focus de más. Unos papos. ¿O puedo sacar algo para ver? Tan oscuro que se va a ver la concha de mi madre. Focus Claire, sí, encontrate, wey. ¿Encontrate? No, concéntrate. No veo una mierda, boludo. Papel higiénico, una luz, ¡Ah! hace más ruido, pajera. Y si viene un cuco, ¿qué voy a hacer yo? Ah, no, no, no. No, se van a levantar, no. No, no. No, no quiero. No, no. Oh, oh my god. Oh, oh my god. No, ahí está trancado también. No, yo no quiero jugar más. Paso corriendo. Estoy, estoy. Estoy yendo, estoy yendo. Lula te dijo la Kishes sobre el mejor servidor para transmitir. el lo ves? ¿Cómo así? A ver, que tengo miedo. ¡No! ¡Oh, Dios mío! Dinero, ah. bueno, de la gente a ver, se necesitan ah, para la de las tuatua. Vea, yo en mi experiencia con los juegos no me imagino en el error jugando Outlast. No, si yo tampoco quiero jugar, pero me da miedo. Vea, los únicos juegos que he jugado toda mi vida han sido el Call of Duty, han sido ese tipo de juegos. Después, yo soy. Yo soy una persona que mira, no que juega, ¿entendés? ¿entendés? ¡Tú me da miedo O sea que... me va a dar una ¿No hay más nada? Fue pasado, pasada, pasado! ¡Abrirte puerta de mierda! Cohen. tripas, se dieron ganas de un asado, sí. de más. <risa> se lo comieron a ese güey. Oh, Marvin Brunet. el Redfield, o oh, no. Gracias. gracias. No te puedo creer goodness Yes, go. So nobody knows what caused this? Nope. you. Theres a lot of theories. But all I know for sure is that this place is crawling with zombies. Yeah, you're telling me.? Emma? Yeah, hey, hey, keep that on. Just in case. Just in case. I'm not gonna be around long. Once I find Chris, we're out of here. You're really Chris's sister. <laughs> yeah. No. Why? Did you find something? He's on vacation. Europe, I think. Left weeks ago. Vacation? But it's great news. Well I've got more for you. Hey. <gasps> Yo tengo un spray y, le puedo, y si le tiran el spray, no se cura. Puedo tomar de mí. Puedo de mí. ¿Qué le dio? ¿Qué, ¿Qué era eso? Y si corre y no disparo, ¿qué tanta weón Billy <risa> really Reminder: Si sí pueden compartir, porque es una gente, así somos más monos y nos asustamos todos. Así no estoy sola cagándome de miedo, weón. Así me conversan más. Oh, me dieron un cuchillo. Yeto. Equipo el limitario para usarlo. Este cuchillo se irá desgastando y se romperá cuando la barra se vacíe. Ah, bueno. Puedo usarse para contraatacar. Cuando un enemigo te atrape y solo podrás recuperarlo cuando lo derrotes. Eso no quería hacer yo. Ahora, ¿cómo era esta weá? A medida que recibas daños, el indicador de salud en la esquina inferior izquierda disminuirá de bien a atención. Y finalmente a peligro. Si te saludas en situación de peligro, ocúrate con una hierba o un spray. ¿Una hierba? O un spray de primeros auxilios antes de que sea demasiado tarde. El spray no sirve en los oscuros. <risa> Curioso. Esa, no. Esta weá. Señora arco serpiente Ay no, pero esta no es ¿Qué hago con mi vida? ¿Cuál es entonces? ¿La del león o no? La del león León Pastito Pájaro León, pastito, pájaro A ver. León León Pastito Pastito y el pájaro raro A guardar <risa> es que a mí me da miedo. O sea, sí, pero ahora me imagino que voy a dejar esto ahí? me imagino que que.